Puedo escuchar que eres joven, pero tú sabes que en estos 26 años que tengo aquí, este es un camino que yo he recorrido, que tú vienes cuando ya yo voy, ¿entiendes, mija? Reflexiona y no defiendas políticos corruptos, que ese fue otro que llenó de miseria, de escándalo y de hambre, a ti se te acuerda cuando quemaron el arroz, a ti se te acuerda cuando había que hacer una fila de dos horas para comprar combustible, a ti se te olvida, yo quise decir a ti se te olvida, pues decir yo quiero acordarte, ¿verdad? A ti se te olvida la crisis bancaria que tuvimos nosotros que solventarla de un grupo de pendejos que a través de Baninter eh, le hizo un hoyo fiscal al Estado y tuvimos que cubrir la necesidad de un Ramón Váez Figueroa y de un grupo que estaban enriqueciéndose y dándose vida de lujo. A ti se te olvida el encarecimiento de la canasta familiar y que cuando un pobre le preguntó que un huevo costaba 10 pesos, y él le dijo que era, era muy grande para una gallina parir un huevo. ¿Sí? Y que te mandó a comer piedra. Y que la vida para él gobernar era un chiste. No defiendan ese tipo de gente. Y mi comentario fue dirigido a todos los corruptos. Y si tú entiendes que lo que yo he dicho no es verdad, pues sigue, mija, tu camino de borrego y camina tranquila al 17 de mayo del 20 para votar para enriquecer a otro y tú cada vez estar más pobre. Buenas noches, dígame. Pero yo no tengo que decirle, ustedes tienen ahí gente honesta. Yo tengo que mandar, yo tengo que mandarle a votar. Tú sabes muy bien que tú me estás haciendo esa pregunta y tú sabes por quién tú puedes votar, serio, honesto. Okay. O sea, bueno, ¿tú, no ¿tú sabes por qué nadie lo quiere apoyar? ¿Tú sabes por qué nadie lo quiere apoyar a él? Porque él no da blow, varilla, ni cemento, ni tiene cuartos robados para repartirlo a los que lo siguen. Ni tiene, como dijo un personaje por ahí, 3 mil millones de pesos para invertirlo en una primaria y ganarle a otro. Por eso. Entonces, si ustedes quieren seguir ahí, yo les recomiendo que sigan votando por los tres mosqueteros que echaron a Pedro entre un pozo, en este caso al pueblo. Me voy con el padre Moncho, porque si dejo ahí esas llamadas, ¿verdad? Ya yo sé que hay gente, eh, ¿usted ha escuchado? Señor director, búsqueme eh, el sonidito de un perro por ahí. Cuando usted escucha escuchado un, un ladrido de ese tipo, es porque usted está mordiendo el interés de algún checo de alguna botella. Pero el problema es que hay 400 mil botellas. Pero somos 11 millones de dominicanos, 7 millones y medio en, en edad para votar y acto dentro del padrón, nada más comen 400 mil. Esas son las 400 mil botellas y los 400 mil empleos, 800 mil comen, por 10 millones 200 mil. Oh hija, qué pena me da escuchar algo así de una voz joven.